Bueno, y un poco más de dos semanas desde la llegada de Gabriel Boric a la moneda han surgido diversas críticas por la instalación del gobierno. Vamos a hablar de este y otros temas en estas primeras dos semanas con la senadora de la DC, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes en CNN? Muy bien, eh, senadora, ¿cómo evalúa en usted esta, estos primeros días de, de instalación del gobierno de, de Gabriel Boric? Hay una dificultad ahí en la comunicación. Esto también, y eh, no sé si me escucha ya senadora, tenemos un poco de delay, eh, pero de todas maneras la escuchábamos bien hasta que hubo esta dificultad. Ahora eh, ya retomamos con la senadora de la ADC, eh, Jimena Rincón. Vamos a, a mantener ahí la, la, la comunicación con ella, porque lo que le íbamos a, a consultar y vamos a hablar con ella también, en lo posible, son algunas de las críticas que han venido de la propia ADC. Por ejemplo, el senador Juan ha dicho que él duda si es que eh, se quiere o no la participación de la democracia cristiana o, en definitiva, en, eh, quiere desde el gobierno de Gabriel Boric tenerla como oposición. Eso también en el marco de lo que se vino desde antes de la instalación del gobierno. Eh, senador Rincón, ahora sí estamos con usted para preguntarle cuál es, es la evaluación. A propósito, y aquí lo matizábamos también con algunas críticas de su par de la ADC. Francisco Buenchumilla. Yo, mira, tal como señalaba, antes de que se cortaran las comunicaciones, estoy en el edificio aquí en Santiago, tenemos reunión de comité eh, en, en unos minutos más. Creo que al gobierno que llegó con mucha energía y con alta expectativa de la ciudadanía le ha faltado eh, oficio eh, para eh, instalarse y enfrentar eh, los desafíos que tiene ante el país. Eh, falta de diálogo, de conversación con el Parlamento. Eh, no han ayudado para poder desarrollar una agenda que sea efectiva. Eh, proyectos eh, de ley tremendamente sensibles no han sido conversados con las bancadas. Eh, de hecho, me llamó mucho la atención leer que el ministro Boris, eh, perdón, el ministro Jackson habría dicho que eh, hasta ahora nadie le ha manifestado que va a votar en contra del proyecto de ley de indulto o amnistía. Bueno, la verdad es que con nuestra bancada todavía no conversa este proyecto de ley y eh, al menos eh, de los cinco miembros hay dos que eh, hemos manifestado que eh, tal como está eh, no vamos a respaldarlo y por lo tanto eh, hacer esa afirmación me parece temerario cuando no se ha conversado con todos los actores y creo que eso es lo primero que un ministro tiene que entender y eso eh, si quiere impulsar un una agenda transformadora, una agenda altamente sensible, necesita conversar con todas las bancadas en el Parlamento. ¿Y eso, este sino... gobierno no tiene mayoría en el, en el Parlamento uh -huh. y requiere sumar mayorías para sacar adelante la agenda. Claro, y eso, senadora, eh, tiene que ver con eh, discusiones tardías o. Eh, porque no es. O no sé no si falta de experiencia, porque el, el ministro Jackson fue y tiene una experiencia en el Parlamento. Entonces, desde ahí. Eh, ¿Qué fue lo que falló, cree, que, cree usted, en esta materia? ¿Negociar o estas negociaciones que se hablaban eh, o, o, o decían otros haber hablado antes o llegar con eh, los hechos ya dado, da, dándolos por sentados? Es que es importante entender que eh, cualquier agenda legislativa requiere eh, respaldo eh, parlamentario y en temas sensibles como este y otros, es fundamental eh, conversar y coordinar esa agenda legislativa. Lo digo como ex ministra Sexpress en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ese primer año, la verdad es que hicimos una agenda legislativa tremendamente ambiciosa y no fue muy bien, pero tuvo muchas horas de trabajo prelegislativo, de reuniones, de conversaciones, y eso no se ha materializado eh, en este gobierno. Yo creo que el ministro, eh, tiene que entender que va a contar con todo nuestro respaldo en la medida que vayamos concordando y eh, acordando la agenda legislativa. Eh, el país necesita de eh, conducción, necesita de caminos claros, necesita de certeza. No podemos improvisar. Y en ese sentido igual, eh, ayer el ministro Jackson decía, bueno, primero que no había habido eh, motivación alguna de que eh, se esperaba que esto fuese rechazado derechamente y lo otro que si tenían que postergar la urgencia lo iban a hacer o prorrogarla. ¿Eso le parece que es una buena señal, es decir, o dar un paso eh, un, un poco atrás para comenzar de nuevo la negociación? ¿Lo ve así o no? Mira, yo creo que es importante eh, que eh, el gobierno se plantee de esa manera, que busque acercar posiciones y que podamos consensuar un camino. Eh, en este y en otros proyectos, hay proyectos que eh, van a requerir de eh, mucho diálogo, mucho trabajo prelegislativo pre para avanzar. Eh, por lo tanto, eh, si el ministro eh, ha dado esa señal, es una señal positiva que va, creo, en el camino correcto. Hablemos de la eh, Convención Constitucional, senadora, en, en, hoy se va a ver el sistema, en el sistema político eh, varias materias importantes y una tiene que ver con el Senado. ¿En ¿Cómo ha visto esta, esta discusión eh, de reemplazarlo por esta... Eh, se ha hablado de eh, bicameralidad pero eh, cambiando el nombre y las atribuciones, por cierto, también a la Cámara Alta, con eh, la, la, esta nueva institucionalidad de eh, la Cámara Territorial, que sería lo que eh, podría reemplazar al Senado. ¿Cómo está viendo esta discusión, sobre todo cuando hoy va a ser crucial en la Comisión de Sistema Político? Mira, a mí no me, no me gusta hablar mucho de esto porque... Eh, sale como defensa corporativa, ¿no? Yo, ¿no? Yo soy senadora y de opinar de esto eh, se hace difícil. Creo que eh, lamentablemente se ha enfocado demasiado eh, esta discusión en el tema de si hay o no hay Senado eh, y creo que la ciudadanía cuando votó hace un tiempo atrás eh, sobre tener o no tener una nueva Constitución aspiraba a que se discutieran los temas de acceso a la salud, vivienda, el tema de educación, el tema de conectividad digital, el que los derechos fundamentales estuvieran efectivamente garantizados en ese texto que nos rige a todas y a todos. Y hemos visto cómo pasan los meses enfrascados en la discusión de si hay o no hay Senado, eh, se instalan ciertos mitos respecto de que el Senado es el causante de todos los males en el país y que se demora más de la cuenta, entraba a las discusiones, y la verdad es que si lo objetivizamos, y hay varios estudios al respecto, podemos darnos cuenta de que eso no es efectivo. Eh, es más, hay un proyecto de ley de, que, en el que yo soy autora junto con el presidente del Senado que eh, limita o regula el que no se hagan remates usureros de las viviendas de las familias de nuestro país. Y resulta que lo despachamos hace más de un año y medio del Senado. Y está durmiendo en la Cámara de Diputados. Entonces, te lo nombro como un mm. ejemplo de que no es efectivo que eh, sea el Senado el que se demora. Creo que hay un tema de modernización necesaria del Parlamento, que tiene que obviamente ponerse encima de la mesa, pero que no vamos a solucionar los males del país, al eh, pasar de un bicameralismo a un unicameralismo. Claro, ahora no y, se podrían agilizar quizás todo... mucho, cuando, porque se habla también agilizar la tramitación eh, de, de proyectos, así como usted me lo ejemplificaba, entonces, ¿una unicameralidad no ayudaría a la agilización de los no, proyectos? No necesariamente, no necesariamente eh, ayudaría a la agilización de los proyectos y no necesariamente redundaría en un mejor eh, sistema político para eh, tener eh, garantizada la tramitación de los... Se silenció, eh, senadora. Ahí sí. Sí, ahí, ahí sí, estoy, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, eh, creo que eh, apostar a que el sistema unicameral va a ser más ágil, más expedito, mejor, es un error. De hecho, hay reformas en el mundo que se han hecho eh, bajo esa mirada y terminan finalmente en un sistema que es más lento, más engorroso, que no cumple el objetivo que se buscó. Pero insisto, creo que el señalar que el responsable de los males del país es el bicameralismo, eso es un mito. Y eh, no ayuda a abordar los temas que la ciudadanía quiere que se resuelvan. El tema de salud, el tema de vivienda, el tema de pensiones que hasta el día de hoy ...no conocemos ni un avance en la discusión de la convención constituyente. Senadora, y volviendo al proyecto de, de amnistía, ¿están los votos de la ADC? No están los votos de eh, toda la bancada demócrata cristiana. Eh, tenemos críticas a ese proyecto. Eh, creemos que no es posible que eh, se mande una señal a la ciudadanía... ...respecto de que se va a amnistiar a alguien que destruyó, que golpeó... ...qué saqueó, qué quemó... Y, ...y creo que es importante... ...que se entienda que... ...en democracia, y esto se lo digo siempre a mis hijos... ...en democracia... ...todos somos libres de hacer... ...y de decir lo que creemos y estimamos... ...pero las consecuencias... ...de lo que decimos y de lo que hacemos... ...son nuestras, son de cada uno de nosotros... ...y no se puede pretender... ...que eh, una persona... ...que ha agredido a otra... ...una persona que ha quemado el esfuerzo de toda una vida va a eh, estar eximida de responsabilidad. Yo creo que es importante que se entienda esto. Y por último, si el presidente de la República quiere eh, amnistiar a alguien, quiere indultar a alguien, hoy día, terminado el proceso, tiene las facultades para hacerlo. Y eso no... Eh, tiene nada que ver con quien no puede ser, y lo hemos dicho nosotros, de hecho el único levantamiento formal sobre esta materia lo hice yo como presidenta del Senado, no puede ser que haya gente que esté en un procesamiento eterno, dos años de procesamiento, con prisión preventiva y sin respuesta. Eso es impresentable, Pero eso nada tiene que ver con la responsabilidad, sí. si existe, que cada uno tiene que asumir. Y eso, en todo caso, si no están los votos de la Dc, eso no, no quiere decir, eh, o sí quiere decir, que hay una división con el gobierno. Porque ahí eh, vuelvo al inicio de, de, de la conversación cuando el ministro, el, el senador Buenchumilla decía que lo que se está esperando es que la ADC se vuelva oposición. Perdona, perdí la señal. Se está esperando que... ...que el gobierno está haciendo todo lo posible... ...para eh, que la ADC sea oposición. Yo creo que, que mi colega y camarada de partido... ...tiene toda la razón. Eh, hay actitudes eh, del gobierno que hacen pensar... ...que lo único que quiere el gobierno... ...es que nosotros seamos oposición... ...y nosotros lo hemos dicho y yo lo repito... ...no somos ni gobierno ni oposición... ...somos senadores independientes de este gobierno... ...que lo va a apoyar en todo aquello... ...que mire... ...a eh, apoyar eh, a las familias de nuestro país, al desarrollo del territorio, eh, a sacar adelante a Chile. Eh, y vamos a ser críticos, respetuosos y tremendamente leales en aquellas cosas que no compartamos. Pero obviamente este tipo de actitudes en que el ministro expresa no conversa con eh, la bancada de la democracia cristiana... ...que en el Senado representa el 10% del Senado que eh, el presidente de la República, yo entiendo, ha hecho una gran reunión el día viernes con todos sus partidos de gobierno, eh, pero la fecha no nos invita a nosotros a conversar de manera separada, porque entendemos que no somos gobierno. Eh, nos hace pensar que pareciera, tal como lo dice mi, mi colega y amigo y, y, y tremendo senador Francisco hugo que el gobierno quisiera efectivamente mm. llevarnos a la oposición. Bien, senadora Rincón, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, que tengan buen día ustedes.